Chica, espera. Aléjate de mí, Freddy. Freddy. Sí, dime. ¿Qué pasó? Yo lo... Yo lo siento mucho, Freddy. ¿Por qué lo lamentas? Porque no quería matarlo. Pero... Él me iba a matar. Nos iba a matar a los dos. Lo sé, pero... Chica, tú salvaste mi vida. Y eso es algo por lo que nunca deberías arrepentirte. Tienes razón. Vamos a buscar a nuestros amigos. ¿Estás buscando algo? Sí. Nosotros, uh, necesitamos un vehículo pero este está roto. Espera, ¿desde cuándo sabes manejar un vehículo? Desde ahora supongo. Te lo explicaré más tarde porque se está oscureciendo de nuevo. Ey, tal vez ese vehículo de ahí nos sirve. No creo que tenga ningún daño el vehículo. Genial. Supongo que este será nuestro vehículo de viaje. Es mejor que sepas lo que estás haciendo. Cielos, me asustaste. Lo siento, encontré esta llave en el asiento. Oh, genial. Estos pueden ser los correctos. ¿Hacer que. Qué presumido. Ahora, cuéntame. ¿Contarte sobre qué? ¿Cómo un animatrónico sabe conducir un vehículo? Sabía que me lo preguntarías. Bueno, para ser breve, recuerdo esos tiempos de, ya sabes, antes de que yo fuera... Esto. Creo que tenía 15 años cuando yo me morí. Tengo recuerdos de mi padre enseñándome a conducir. Eso es todo lo que realmente puedo recordar. Te tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo diablos sabes pelear también? Es gracioso que digas Porque eso. que es similar a ti también, recordando mi pasado pieza por pieza. Pero no hay muchas más cosas que recuerdo. Ah, ya veo. Mierda, no me di cuenta de lo oscuro que estaba. Sí. Por lo que hemos aprendido, salir por la noche es un deseo de muerte, así Condémonos que... en ese edificio de aquí. ¿Por qué no nos escondemos en el vehículo? ¿Estás hablando en serio? Las calles probablemente se inundarán de gente armada. Recuerda, los humanos no pueden sobrevivir sin comida y agua, por lo que buscarán edificios y vehículos. Edificio. Sin embargo, tenemos más lugar para escondernos. Un pensamiento inteligente y, okay. vamos. No pude ver a nadie cerca, así que creo que estamos a salvo. Bien, gracias por revisar. No creo que haya estado nunca tan cansada. Yo también. Ey. Uh. Nunca te agradecí todo lo que hiciste para ayudar a Bonnie y a Mangle. Oh. Freddy, no hay necesidad de agradecerme. Por supuesto que hay que hacerlo, has sacrificado tu vida por ellos. No muchos harían eso. Pero, tú también. Pupet y Bear también. Supongo que deberíamos agradecernos los unos a los otros y a nosotros mismos por eso. Sí. Pero ahora siento como si este fuera el final. El final del camino en el que comenzamos. Nada dura para siempre. pero hay algo que quiero que dure para siempre. Otra vez esto no. Por favor, no nos lastimes. No somos hostiles. No. no. Thank you.